Estamos aquí porque tenemos unos salarios precarios y lo, nuestras pretensiones, lo único que queremos es, no, no pretendemos ganar más que, que ningún colectivo, lo único que pretendemos es que se nos valore nuestro trabajo y se nos pague como mínimo, igual que el grupo más, más bajo de la UMA, que es el Grupo 4. le dividir eso entre empresas privadas, hemos tenido una precariedad pues, mmm, absolutamente, vaya, que no ha ido a machacarnos. Las, las empresas privadas ya sabemos que vienen a ganar dinero. Entonces hemos tenido una precariedad que a razón de todo esto que ha estado pasando, eh, ya ha la, la faltado dinero. Eh, hemos estado cubriendo el personal de compañeras de nosotros que se ha dado de baja,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 ...están reivindicando que se siente que... ...se firme un convenio de centro para evitar... ...primero, las amenazas de la humanidad, dividir aún más... ...a los trabajadores y al comité en sí, ...y para mejorar las condiciones salariales... Eh, ...laborales y sociales". Los trabajadores del Grupo 4, pues en la actualidad... ...son conserjería, mantenimiento, etcétera... Eh, ...antiguamente... ...las limpiadoras eran no del Grupo 4, del Grupo 5... ...porque el Grupo 5 se ha extinguido... ...y por eso ahora queremos pasar al Grupo 4... ...entonces entre ellos y nosotros... Eh, ...las la diferencias de dinero... ...pues la verdad que son bastantes... Eh, ...hay una diferencia de 500 euros mensuales". "...lo de la huelga venimos ya porque ya después de tanta precariedad... ...que estamos teniendo y tanto... Eh, ...la amenaza de estos señores de la UMA... ...y tal, pues ahora lo que queremos reivindicar... ...es nuestros derechos, queremos un salario digno... ...que ya en el tiempo que estamos... Eh, ...es prehistórico el salario que tenemos... ...y ya estamos viendo que toda la plantilla... ...de los teatinos, de la ampliación... ...tanto desleído, estamos en la calle... ...será por algo... Eh, ...que debe comer tres veces macarrones... ...queremos comer también carne y pescado... ...por favor... Esta equiparación salarial que están pidiendo ellas trata de salir de la equiparación que ya tienen del convenio de de edificio local y ajustarse al salario que ya compañeros del servicio público, digamos así, de la UMA, estatuarios, pues están cobrando. Aquí hay unos escalafones, digámoslo así, unas tablas retribuidas que se cuentan por grupo, ¿no? En la UMA hablo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, bueno... Estas limpiadoras en sí lo que están pidiendo para que nos entendamos cuando hablamos de grupos es una equiparación al grupo más bajo más bajo que hay en la UMA, que es el grupo 4. En el grupo 4 hay categorías y en esas categorías, como no, auxiliar de limpieza. Auxiliar de limpieza tiene un salario de 24.000 euros anuales a diferencia de estas trabajadoras que lo que ganan son 14.000 o 15.000 euros la que llegue, la que se llegue, que es el convenio provincial anual. ...por lo tanto la diferencia es... ...unos 8.000 euros anuales de equiparación... ...que es lo que están pidiendo en el tema económico... ...una equiparación justa para poder comer medio bien... ...en los tiempos que vivimos. Nosotros entendemos que los únicos responsables son la UMA... ...porque hay que tener en cuenta que la Junta... ...ha dado 72 millones... ...para los gastos de, de la Universidad de Málaga... ...y dentro de esos gastos 12 millones son para el personal... ...pero no para nosotros, porque... Para ellos nosotros no somos personal de la UMA, somos personal de, de una contrata privada, que sí que es cierto que lo somos, pero esa contrata privada eh, le paga la UMA. Entonces entendemos que sí somos parte de la UMA. Además, eh, en, en varios años siempre sale la subasta y muchos de nosotros somos los mismos, algunos se han jubilado, entrando gente nueva seguimos siendo los mismos, las contratas van cambiando, pero nosotros seguimos siendo el mismo personal y cada vez que entra una contrata, eh, entra contrata con nombres diferentes, pero nosotros seguimos siendo los mismos empleados. Lo que parece ser que no se han dado cuenta son ellos, pero sí que en los pliegos de condiciones viene que cada vez que una empresa viene a participar en el concurso, tiene que saber que estamos ahí y que tiene que contar con nosotros y que nos tiene que contratar. La única diferencia que tenemos ahora mismo en la actualidad con ellos es que somos de contrata privada, ellos no, pero sí que se nos paga con el mismo dinero, se nos paga con el dinero de todos los contribuyentes, dinero público. Por otro lado, se está pidiendo mejoras que viene, eh, que ya tienen estos trabajadores de aquí pública, digamos, a fin de la UMA, que son eh, derechos sociales, derechos sociales que no tiene el convenio de limpieza. Derechos sociales como pueden ser eh, si tu niño pasa de curso pues te, te compensan económicamente con una cantidad, pues eh, puedes ir al dentista por prótesis, problemas dentales te pagan, estas cosas, en fin, son eh, aspectos sociales que no tiene el convenio de limpieza de edificio local y que aquí por lo que se ve todos los tienen, pero claro, tienes que estar catalogado como personal, digámoslo para que no tengamos público. ¿no? ...esa categoría pues, pueden tener y beneficiar de dinero público... ...y las que se subrogan, las pobres que se subrogan... ...y están mm, cargando con toda la limpieza y toda la carga... ...pues bueno, están a expensa de que estos empresarios... ...cuando la subrogan, pues hagan con ella lo que les den la gana". "...ni siquiera han tenido la delicadeza de la Universidad... ...ponerse en contacto con nosotros e intentar negociar algo... ...es que no se han puesto en contacto con nosotros para nada... ...las únicas personas que sí que es verdad que se han sentado con nosotros, han sido las empresas, pero las empresas dicen que no pueden negociar con nosotros porque ni siquiera han prorrogado, que ellos han hecho un escrito de que no quieren prorrogar con las universidades porque no, no están ganando dinero, que en realidad a nosotros... Eh, nos, ...nuestra lucha no es que la empresa gane más dinero ni menos dinero... ...a nosotros eso nos da igual... nosotros ...nuestra lucha es que nos paguen a nosotros lo que nos merecemos... ...comprendemos que si ellos no, no, no tienen dinero no nos van a pagar... ...pero es que la UMA es la que le paga a ellos... ...si la UMA tiene que aflojar un poquito el monedero... ...y poner un poquito más de dinero del que la Junta le ha dado... ...para nosotros que lo haga. La UMA licita este año... ...la UMA ha aumentado los presupuestos públicos repito... ...unos presupuestos públicos en un 2,5... ...¿qué quiere decir?... ...traducido en euros... ...unos 200 y pico no sabía decirte... ...unos 200 y pico de millones... ...que ya son millones... ...de los cuales ni un euro... ...va destinado al colectivo... ...que hace un trabajo muy importante... ...aunque esté muy discriminado... ...y aunque sea totalmente repudiado por la sociedad ¿no?... ...la limpiadora ya estamos reivindicando... ...estamos reivindicando una lucha... Eh, ...queremos las mejoras que pedimos... ...y que nada, que vamos a estar aquí señores de la UMA... ...hasta que ustedes se sienten con nosotros... ...negocien lo que queremos... ...y por favor, que el pastel no es solo para ustedes... ...que lo repartáis". "...agradecerle tanto a los profesores como a los alumnos, como incluso a los de Administración y Servicios, a todo el apoyo, que nos comprendan, que tengan un poquito de empatía con nosotros y que nuestras pretensiones en ningún momento es que ni, ni le bajen los sueldos a nadie, ni que despidan a nadie, eh, ni nada parecido, que lo único que queremos es que se nos valore nuestro trabajo y nada más. La UMA debería de pensarse y valorar qué es mejor, .licitar a empresas privadas, el cual tiene que costear un 21% del dinero público y aparte un tanto por ciento de los beneficios de tres empresas privadas. .o absorber personal de limpieza. .por lo cual se ahorraría ese 21% de IVA. .ese tanto por ciento de ganancia, que aquí no se sabe cuál es, porque la empresa. .dependiendo de, del hambre que tenga el CME. .pues así tirará más o menos de la precariedad que aplica a las trabajadoras. .por lo tanto está claro que la UMA lo que quiere es beneficiar a su amigote empresario. es llevarse bien con el colectivo como digamos para que no entendamos la burguesía eh, de los más altos eh, categorías están empresarios y prefieren repartir dinero público a empresas privadas para ellos que repartirlo para vecinos de Málaga que están haciendo una gran labor que están limpiando y que hacen posible de que aquí los estudiantes eh, los funcionarios y cualquier persona que trabaja en los edificios puedan hacer su función ...entonces aquí lo que se trata es de que se reconozca el trabajo... ...un trabajo que no es sólo de quitar cuatro papeles". Así que señores de la UMA, la lucha sigue y sentaros a negociar.